¿Y tú? ¿Quién eh, demonios eres? Oh, hola. Eh, Mira, esta es la decimosexta llamada que recibo de este número. Eh, sí, eh... eh bueno... Verás, te... Eso no es una pelea de bar. No estarás tratando de venderme borrachos esclavos, ¿verdad? Ya tengo los suficientes para los próximos tres meses, ¿Quieres hacer gracias. collab? Eh, has dicho esclavo. Oh, ¿Collab? No estaría mal. Fa -fa fantástico fantástico ya mismo te estaré enviando um, mis de... me vas a dar tu alma por cuotas o de un solo pago a -a -a -a -a alma es una metáfora de amistad no quiero recibo gracias el planeta ya está ardiendo lo suficiente eh, claro, claro. Two seconds later Buenos días y feliz existencia. Me he juntado con Rocket y llena para hacer un maravilloso reto de doblaje. Doblajes ignorantes. ¿Que, qué es eso? El reto consiste en que uno le envía una escena de una peli, serie o cualquier cosa al otro que va a tener que hacer un guión. El que tiene que escribir el guión no tiene ni idea de qué va la escena y el que va a tener que doblar la escena no tiene ni idea de lo que el otro ha escrito. Es por eso que se llama doblaje ignorante. Eh, muy original, lo sé. Esta es la primera colaboración que hago en mi vida. A Rocket lo descubrí o más bien me descubrió el amigo cuando me preguntó hace muchos meses por Instagram si estaría dispuesta a grabar unas líneas para su webserie porque le gustaba mi voz y yo pensé, oh Dios mío, a saber qué tipo de webserie tiene, qué miedo. Y para mi sorpresa, era algo de bastante calidad así que doblé un par de extras que aparecen en el primer capítulo. Y pues aquí estamos. ¿Quién estaría dispuesto a trabajar con un desconocido? Pues gente como nosotras. Es la magia del internet. Su canal y la otra parte del vídeo están en la descripción. Disculpad mi audio en algunas partes y la calidad del vídeo es lo que tiene grabar en un armario y no prestarle atención a la ganancia. Por dios, también disculpad si me salgo de personaje y me muero de un ataque de risa porque es que no me he podido contener. ¡Vamos allá! El armario siempre fiable. La escena que le he enviado a Roque. <risa> Es eh, una escena de Sherlock. Me encanta Sherlock, eh, es inevitable. <risa> ¡Ay, qué caray! Sherlock llega a casa cubierto de sangre con un arpón de ballena después de haber recorrido la ciudad en metro y básicamente el pobre está en pleno mono de no tener ningún caso que resolver y a la vez está tratando de evitar la nicotina, los parches de nicotina que se mete. Y como Rocket no tiene ni idea de de qué va la escena, en fin, no puedo esperar para ver lo que se le ocurre. Bla bla okay. bla bla bla bla bla Ok. Bla bla bla. Me... ¿Por qué hay un arpón de ballena? Me he <risa> de... pensando bla, bla. en el bla bla, bla, bla y me he olvidado de que bla, bla. hay un arpón de ballena. Es que es súper aleatorio. Bla bla bla bla bla bla bla bla. Hay sangre en, en el arpón y en su ropa. cuando, O sea, es decir, esa sangre será de la ballena grabando voz. Sexy es sexy algo. Mm. <risa> Rocket, que tenemos un vídeo que grabar. Se ha borrado mientras yo grababa. ¿Qué podemos hacer? Puedes poner una foto mía <ríe> Y hacemos como que soy yo y te pongo un bigote. Desenchupado del cable. Me da igual tu cable. ¿Qué foto vamos a poner? Luego te paso un nude. Eh, Digo, luego te paso Perdona. Bueno, tú grabas primero el maravilloso doblaje. No, por favor, es, es tu canal. Te cedo el puesto. Es que ahora me vas a hacer buscar el puñetero archivo y no sé dónde está. Yo voy a ir descargando el tuyo. O sea, o sea... me Digo, voy a ir, voy a ir buscando oh, el tuyo. O sea, no, es solamente por caballero. Eres un hombre muy preparado. Tengo que bombar archivos de transfer por tu culpa. Dado. No pongas el DAF en el vídeo. ¿Puedo leer el guión primero? No. Vale, no, no. O sea... He sido bueno y te lo he mandado con color ah, Vale, gracias, yo no he sido tan bueno De nada Estaba súper confuso, te juro que... Bueno, ya, ya verás lo que me vale, he intentado vale, vale, vale. Ya lo verás Vamos a ver. Cállate, es mi turno de doblar aquí, ¿vale? Lo que pasa es que no... Pulsa botón de Windows y flechita y... ¿Qué? ¿Shift? Sí, pero... Hay muchas flechitas Sí, la flechita que va para allá la... ¿Para allá? ¿Para ¿Sabes dónde? que tienes flechitas, son Mira, flechitas Mira, está el botón de borrar, está el botón de Enter, está el Shift, está el segundo Shift ¡Qué no. flechita! El tabulador... A ver, ¿sabes el teclado numérico? Eh, sí, ¿Sabes las flechitas que hay al lado? Una flechita hacia arriba, una flechita hacia abajo, una flechita hacia... Bueno, pero son, son las flechitas. cuatro flechas de toda la vida, Rocket. Tecla de Windows, flecha derecha. ¿Cuál es la derecha? Con la mano de las pajas. Rocket, que esto es un vídeo para <risa> todos los públicos. Perdón. ¿Y qué pasa con los turdos, eh? Se va a dividir la pantalla en dos. Vale. Claro, vale, claro. vale, vale, vale, Lo tengo. Ch que... Eh, madre, madre mía. <risa> Espera, que no Me da miedo preguntar. ¡Ah, espera, que eres Watson! ¡No, no, no, no! ¡Espera, empieza! ¡Sí, ya ¡No! Se soy... vale, Voy a empezar otra vez. Vale, lo siento. Ah. He vuelto de la cita. Me da miedo preguntar. Pues no preguntes, listillo. Super Macarra. No. No suena nada bien. ¿Por qué pasa siempre lo mismo? Watson. No, espera, Watson. Debiste detenerme. No. Teníamos un trato. No, quisiste hacer un trato, no quiero meterme en tus ligues no sabes cuándo dejar de mentir. Oh por supuesto Isabel me encanta cazar ballenas. Hey no ayudas, el... ¡el sicario! <risa> Sherlock, no puedes matar a esa chica solo para no decirle que no te gusta. ¿Por qué no? Está mal, ¿verdad? No, espérate, espera ¿por qué no? Está mal, ¿verdad? Ah, muy mal. <risa> ¿Y qué propones Listillo? Quizás si... Oh, no te atrevas. Reconozco esa pose, sé lo que vas a pedirme y no pienso hacerlo. Por favor. Vamos, sabes qué quieres. ¿Qué, qué? De acuerdo, continúa. Madeline, era una chica muy dulce y nos llevábamos de perlas, pero cayó rendida a tus pies. Rosaura me había dicho que nunca me dejaría hasta que te vio pasar. Mi novio de parvulitos, no la te vale madre de, de mis hijos, me dejó por ti. a comprar tí. el pan y cuatro señoras me dejaron su número. Oh, por favor. No seduciré a tu novia. Ay, ay, ay, qué horror. ¡No, no! No la he liado, no la he liado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has tirado qué? he tirado una botella de agua en el armario? Los no, mojos del armario. Le has sumado el caos que faltaba. Ay, ay. No pienso limpiarlo ahora. ¿Qué va a estropearse la madera, como si no fuese impermeable. Ay, qué horror, por favor. Eh, disculpa, estoy, ya estoy bien Primero de todo es hilarante Segundo, te has acercado bastante en algunas partes ¿Me has sí, acercado? Sí, sí, o sea Eso me da puntajes Ahora hay un sistema de puntos en este vídeo Y yo tengo más Pero ¿qué pinta el arpón de ballena? porque eso no me lo has es, explicado? A ver, o sea, es que es absurdo Muy absurdo Te voy a dar un puntaje extra por tirar la botella Eso es un... Y por el, el, el tono macarra que le has dado a Sherlock Pues eso es un menos un punto ¿Te da un 2? ¿Un 2 sobre ¿Qué? Un 2 sobre 5 ¿Y dónde están los otros 3 puntos? Se disolvieron junto a la madera del mueble Bueno, me tocan The Robbery es un cortometraje Es un cortometraje acerca de una chica que quiere recuperar a su pitbull Y entonces se baja del Uber en el que está montada Y se va a realizar un robo a mano armada La cosa es que el dependiente también tiene un arma, una ballesta bastante grande Y tiene un ambiente como muy tragicómico y es muy guay, es muy divertido pero la escena es como súper caótica. Me parecía una escena divertida para realizar doblaje. Voy a tener que hacer un guión para esta escena y no tengo ni idea de lo que es. No sé lo que es The Robbery. Vamos a ciegas con ello. A ver, esta se supone que es caótica o algo. Vale. Hay un señor y una... ¿Qué es esto? Es una chica apuntando, apuntando con una pistola a un señor. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Por qué tiene una ballesta? Que está detrás de, de un puesto de bosque. ¡Qué funda de móvil más rara! Me gusta mucho el plano de que lleva el cámara... Con la cámara en mano... Que le está disparando... Dios mío, que sigue disparando el señor... Que tienes el pie ahí... Que te va a disparar en el pie... Lleva un monólogo intenso la señora... Tío, ¿por qué le está disparando? Oh, ¡Ostras! ¿Hola? ¿Quién le dice...? ¡No, no te la quites! ¿Qué haces? ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Ah! Esto no es justo... Yo no le Y se acaba ahí... Muy bien... ¿Qué es esto? Es que además... Es raro porque es cómico, pero a la vez es, per es perturbador, o sea Yo no he mandado cosas tangores, ¿vale? Eh, yo no sé qué tipo de eh, narrativa puedo yo sacar con esta situación Algo voy a sacar Y va a ser muy, muy interesante ah, Pues a trabajarse hay que poner Estoy en el proceso de escribir esta maravillosa obra de arte. Lo que se me vino a la cabeza es que esta historia puede tomar lugar en un futuro no muy lejano, que la sociedad haya cambiado tantísimo, que todos... Que, que es como que estamos en una continua guerra civil porque todos tienen acceso a armas. La pobre chica lo que pasa es que quiere ir al súper y el dependiente está enfadado con ella porque la última vez que fue le fió algo que, que, que, le, que le pudo fiar, no sé, vodka, una sandía. Y la chavala no le da la pasta y pues el señor pues hace lo que tiene que hacer. En medio de todo esto, el, su mejor amigo le llama porque está rompiendo con su pareja y, y claro, la chica le tiene que escuchar porque claro, es muy duro el momento por el que están pasando y la chica está en medio de, de que el señor le está lanzando las flechas estas. Yo, yo creo que eso puede, puede funcionar. Eh, creo que voy a llamar al señor Estonio. No sé si eso es un nombre real pero me parece un nombre adecuado, y eso es lo importante. Voy a buscar si Estonio es un nombre real. Est Estonia, Estonia, vale. No. Nombres de hombre en Estonio. Espérate, que Estonio es un idioma. Pero si todavía no me has devuelto la pasta. <risa> ¿Quién te crees que soy el prestamista del pueblo? ¡Aléjate del bosca! <risa> Yo creo que es suficiente con eso ya. Y ahora ya estoy aquí. Hola, ¿qué tal? Mentalizo. ¿Lágrimas de niños? Okay. ok, es... buen... mi cumpleaños ¡Estonio! ¿Qué quieres? Necesito agua. Boca. ¿Dónde está el boca? Agua Responda, es una situación urgente no habían devuelto la pasta de la sandía la última vez? Pero es una urgencia, Estonio, por favor, trabaja conmigo ¿Quién te crees que son el prestamista del pueblo? Ay, la virgen ¡Eh, vuelvo aquí! ¡Oye! ¿Desde cuándo la pensión te da para ballestas? ¡No estoy jubilado. Diga. No déjate del agua. Ah, eh, Geriberto, ¿cuál es el problema? Casi. ¡Tonio, me vas a matar. Devuélveme la sandía. No. Vale, me estás diciendo que Julián ha cortado contigo. Bueno, a ver, es normal. Haces las cosas la colada una vez tal vez. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? ¿E enero. En enero. Diciembre. Te llevaste mi sandía. En diciembre. Eh, pues deberías ducharte o algo. Mira, deberías pedirle consejo a un amigo mío. Es muy sabio. Te lo voy a pasar. Voy a comer los datos este tío. Estonio, mira, que es mi mejor amigo. Tiene, tiene un problema aquí. No puede ser. Pero si siempre se hurga la nariz. ¿Que tiene perro? Bueno, a ver, Marta también tiene perro. No me acuerdo qué tipo era. Uh, oh. ¡Oh, un chihuahua! Agua. Oye, no lo tendrás con sabor a sandía, ¿no? Pero qué caos. La flecha con sonido de morir de Minecraft la he clavado <risa> Digamos que no se parece al diálogo original Es, es que... A ver, eso me imaginaba. <risa> está en el Uber y le dice al tío del Uber, oye, déjame aquí, que voy a hacer una cosa. Y entonces baja del Uber y se va a robar a esa tienda para conseguir dinero para sacar su pitbull. También está el hecho de que está hablando por teléfono con, con su pareja y con su padre y cosas por el estilo y es como súper caótico todo porque es como que está intentando actuar normal en plan de no estoy robando una tienda, pero está robando una tienda. Y mira el corto. Yo me he acercado en el tema del perro, ¿eh? que he mencionado un chihuahua, pero es que mira, un chihuahua y un pitbull... Has mencionado un chihuahua y un pitbull están más cerca... De lo que parece. Venga, pues me voy a dar dos puntos a mí porque te has acercado con... ¡Disculpa! Esto que tenemos aquí entre manos es una baguette Recién salido de una panadería francesa. Y yo me he trabado bastante más que tú. Me voy a restar no, no, un punto No, mira, eso. te voy a, te a, voy mí a mí sumar mí. el punto que te acabas de restar porque creo en ti. Oh, vaya. <coughs> dicho, que estás Lo cual intentando? te deja con, con <coughs> menos tres puntos. Es un buen puntaje, es más de lo que tenía en el instituto. He dicho ya que no tengo estudios. Bueno, es importante destacar que no somos eh, actores de doblaje En realidad somos vecinos, o sea, en realidad somos, vivimos en puentes contiguos En realidad yo no tenía canal, pero me ha obligado a hacerme un canal para hacer una colaboración con un youtuber Claro, porque no tengo amigo. Tengo que, que pues, grabar con este tío que, que no, no sé ni quién es me llamo ahora uh, uh, supongo que hay que, que, hay que, que hay que despedir el vídeo en tu idioma despedir el vídeo es hazme spam efectivamente <risa> haznos spam hemos colaborado <risa> tú te crees que yo despido los vídeos ida al canal de Rocket no sabes tú tú, y, tú y... no sabes vender el pescado ida al canal de Rocket que yo uh. también salgo en ese vídeo y eso es lo importante amigos míos está bien sí <risa> ¿De qué bueno, videos? yo soy bicho y a ti te toca decidir. <risa> ¿Me seguirás la pista? Onlack me ha hecho un fanart preciosísimo estoy que no puedo con la vida de lo maravilloso que es dejo su instagram en la descripción y si por alguna casualidad estás pensando en hacerme un fanart que quede claro que le voy a dar uso en el... si no es en mis vídeos terminará colgado en mi pared en serio no me cabe en la cabeza que alguien me haya hecho un fanart eso es es oh, dios mío hipopótamos mira ya esta es la decimosexta llamada que me envías a este número Mira que estaba saliendo bien la toma. ¿Quién envía llamadas? Nadie envía llamadas. ¿Ya just... <risa> estás.? No, puede